problema con nosotros porque supongo que para el grupo pues empezamos a ser caros ¿no? comparado con otros mercados como es en Polonia, o es en Turquía, o es en Portugal y supongo que, que es un tema económico, ¿no? porque tanto en calidad como, como en servicio, como disposición de la plantilla, pues siempre hemos estado ahí y, y creo que eso se nos reconoce. En 2021, al principio, montamos una sección sindical en CGT a raíz de eso, empezó a haber despidos de compañeros que nos apoyaban, eh, hoy estamos aquí concentrados porque es el tercer despido que hay de un miembro de la sección sindical de Martel. De hecho han despedido a Alejandro, que es el, el secretario general de la sección sindical de Martel Madrid, ha sido despedido como fue despedido a Víctor o Virginia en otro momento por ser miembro de, de este comité de huelga que tenemos y de es esa sección sindical, o sea, Martel no quiere haya sindicalismo en esta empresa. Tal y como está, el sistema de fase oposición perjudica mucho a las personas que están con responsabilidades en el trabajo, que llevan mucho tiempo y que tienen, además, responsabilidades domésticas. Lo que proponemos es, para todas aquellas personas que están en abuso de temporalidad, abrir abrimos una fase de méritos, que solo se cuente la experiencia o haber aprobado la oposición en, en alguna convocatoria anterior. Y, a partir de ahora, ...que no se vuelva a repetir este, este abuso... ...es decir, que cada tres años se convoquen las plazas... ...necesarias para cubrir los puestos de trabajo. La empresa el día 17 de, de noviembre nos dice que el día 28 de enero... ...cese de actividad. Entonces eh, el comité de empresa ha empezado a hacer sus negociaciones... ...con la empresa... ...están cerrados en banda... ...le están diciendo que se reindustrializar... ...hacer una mesa de negociación... Eh, hacer prejubilaciones de gente que está ya con 60 años que podrían hacerle una salida más o menos digna, la empresa a todo que no, a todo que no, a todo que no, y que el día 28 cese.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 como estamos viendo en el sector del auto, y, y muy acorde con la campaña que ha hecho la Federación de, del Metal, eh, del tema de la deslocalización pura y dura, y esta es de manual. Estamos hablando de que Male eh, tiene capacidad en todo el mundo, tiene una plantilla de aproximadamente 80.000 personas directas, y tiene capacidad tranquilamente para montar eh, dos factorías como la que tengo detrás y dedicarse al, por, al producto eléctrico o dedicarse a, a otro tipo de, de producto, no hay ningún problema. Eh, nos han vendido la moto durante las explicaciones que nos ha dado la empresa de que debido al tema eléctrico, pues los pistones que hacemos aquí, los segmentos no se van a, a seguir vendiendo, que es un producto obsoleto. Eh, ...lo cual se les ha desmontado con su propia información... ...porque resulta que toda la producción que hacemos nosotros aquí... ...se va a seguir produciendo exactamente los mismos modelos hasta el 2035. El problema es muy simple, ¿vale? El problema es que esta multinacional... ...después de 60 años nos echa la puñetera a calle... ...así porque sí, simplemente porque quiere deslocalizar... ...la producción, llevársela, segmentos a Portugal... ...y pistones a Polonia, ¿vale? Al margen de eso, a mí lo que me gustaría decir es que, sencillamente, están haciendo su trabajo. ¿vale? Lo peor de todo, yo soy miembro del Comité y, sinceramente, me da vergüenza ajena de las movilizaciones que estamos llegando a cabo. No hemos hecho nada. 350 familias en la puñetera calle y no hemos hecho nada. Hemos ido al Parlamento. ...hemos cortado dos calles como buenos niños... ...pero Acción Sindical no hemos hecho absolutamente nada... ...nosotros como CGT hemos insistido en todo momento... ...que tenemos que hacer algo más... ...Acción Sindical, la Acción Sindical no se nos ha dejado llevarla a cabo. Somos 13 de Comité de Empresa, CGT somos 3 delegados... ...y claro, al final pues tú tienes el poder que tienes ¿no? ...dentro del Comité de Empresa, seguramente si CGT tuvieron mayoría en este Comité algunas cosas se habrían hecho de otra manera porque creemos que desde el principio se ha abocado todo a un único camino que es el tema de las indemnizaciones y creemos que por ahí no se tiene que ir porque nosotros siempre hemos hablado de reindustrialización de conservar los puestos de trabajo de hacer salidas voluntarias y todo esto pues bueno eh, cuesta mucho de llevar también porque ya te digo es pues, la fuerza que tenemos ¿no? pero es una, una idea que siempre hemos mantenido y la vamos a seguir manteniendo ¿no? aquí no es lo mismo tener 58 años, que ya con dos años de paro ya te vas con 60 y ya te quedas eh, prácticamente en una jubilación, que gente con 35, 40 años que les queda un, un largo camino laboral y ahora se ven abocados a la más, a la más perra de las cosas que, es que te echen a la puta calle. El otro día, en una de las reuniones que ha tenido con el comité, le han ofrecido 24 días por, me parece que no sé si 14 mensualidades. Eso es lo que ha dejado la mesa encima de la mesa. La empresa ahí no, no dice mucho más. Lo que sí está claro es que esta, esta empresa no nos quiere a nosotros aquí en un futuro a ninguno. O sea, eso es así. Ni nos quiere reciclar, ni quiere hacer una reindustrialización, ni quiere mandarnos a otras plantas porque se podrían hacer perfectamente en la planta de Mont Blanc, que estamos hablando que está a 40 kilómetros de aquí, en una empresa, dos plantas muy grandes también, podrían mandar allí a gente a trabajar. No quieren. Por lo que sea, quieren que las condiciones buenas, entre comillas, que tenemos aquí, se anulen y en un futuro, pues eso, si se hay que volver a fabricar aquí, que eso tampoco lo sabemos, es una posibilidad fabricar con soldos de, de 1.000 euros, 1.100, 1.200 euros. ¿no? Esta comarca del Garraf y las aledañas, ¿no? como Alpenedés Penedés, Baix Penedés, sobre todo Baix Penedés, que es la comarca con más paro de toda Cataluña, pues la verdad es que, que están en una situación muy mala en, en cuestión de, de encontrar una salida laboral. No hay, no hay salida, aquí había industria en el garraf, se ha ido desapareciendo. Igual en Alpenedés sí que queda algo, pero, pero la verdad es que lo tenemos complicado. Sí. No hay salida para, para, no hay fábricas como esta, ya cada vez hay menos. Esta plantilla tiene una edad sobre unos 45 años de media. ¿Qué ocurre? De 45, como sabéis, el mercado laboral está no mal, sino lo siguiente. Eh, a ver, ¿qué empresa con 50 años, más o menos, te va a coger? ¿A qué nos aboca eso? ¿A trabajar de TT, en una ETT? ¿Trabajo precario? Ahora mismo lo único que te queda, a día de hoy, es nada. O sea, después muchas, muchas personas, muchos trabajadores, muchas familias, después de estar trabajando aquí durante 20, 30 años, se abocan simplemente al paro, simplemente, y a las ayudas sociales. El comité ha acudido a, tanto a Departamento de trabajo y han tenido reuniones allí, al parlament con diferentes partidos políticos. Han acudido, sí, es lo que decimos, al ayuntamiento de Vilanova también han acudido. Todos son buenas palabras. Estamos con vosotros, sí, te apoyan, pero a mí es que me apoye y me den la palmadita en la espalda, eso no me hace nada a mí. Yo lo que quiero es trabajar. Hemos hecho movilizaciones, hemos hecho manifestaciones, hemos eh, eh, sea, habido algún corte de carretera, eh, ...pero bueno, principalmente temas así un poquito de sin dañar a la comarca... ...hemos hecho manifestaciones para todos los públicos que digo yo... ...por aquí por el pueblo, con el apoyo siempre de los políticos... ...que todos nos dan, nos, todo su apoyo, todas son muy buenas palabras... ...pero al final, eh, lo que es efectividad y ayuda a los trabajadores... ...poco estamos teniendo o compromisos con cara y ojos, ¿no? Eh, actualmente en la planta estamos pues, con el servicio cortado no se permite la entrada de material no se permite la salida de material eh, y bueno estamos en esta, esta situación tensa que cada vez se empieza a tensar más por la proximidad ya del final de, de las negociaciones ¿no? la solución que, que creo que, que tienen esta, este tipo de plantas y tal pasa por, por modernizar modernizar las plantas que seamos atractivos económicamente que, que es, que, salga, salgan números, que salgan los números, que haga los números a la empresa, que nos haga los números a nosotros y, y que confíen en el territorio. Yo creo que el territorio está sobradamente preparado: tenemos aeropuerto, tenemos vías de férreas, tenemos puerto, muy buena comunicación por carretera y creo que esto es lo que podemos ofrecer a, a las empresas que se ubiquen en esta zona.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 y a partir de ahora que no se vuelva a repetir este, este abuso, es decir, que cada tres años se convoquen las plazas necesarias para cubrir los puestos de trabajo. Me despidieron básicamente porque llevamos meses eh, poniendo denuncias de expresión de trabajo, llevamos meses pues, denunciando el convenio, llevamos meses denunciando que no pagan los gastos del teletrabajo y precisamente por esto aprovecharon un tecnicismo para despedirme por represión sindical. Martel es una empresa que en la cual trabajar es horrible, puesto que es una empresa pirata, que el problema que tenemos es el siguiente, eh, estamos cobrando por debajo del convenio, cobramos una media de unos 50 o 90 euros menos que lo que está cobrando un compañero del edificio de enfrente, que está trabajando con las mismas condiciones que nosotros, pero ganando menos. También tenemos menos condiciones laborales, es verdad que por ejemplo, el día de mudanza tenemos un día en lugar de dos y muchos derechos que, ten, que no tenemos por culpa de un convenio que se firmó en el 2013 en amparo de la ley de 2012 que firmó Rajoy, por lo cual nos perjudica mucho y aunque el convenio ha tumbado por normativa legal sigue todavía aplicándose en esta empresa. Es, es una empresa que solamente mira por ella y por su beneficio, aunque sea a costa nuestra. Es una empresa que, eh, cuya labor principalmente es enriquecer a los dueños, ...a base del sometimiento constante... ...y el atropello constante de los derechos de los trabajadores... ...nos hacen cambios de horario... ...cuando ellos lo deciden de un día para otro... ...nos hacen cambios de turno, no solamente de horario... ...no, no es añadirnos una hora, una hora más o una hora menos... ...es encima cambiarnos perfectamente de un día para otro... ...la jornada o turno... ...encima si te quejas eres un trabajador complicado... ...porque no estás ayudando a la campaña... Eh, ...también... Si tú solicitas por derecho y por convenio nosotros tenemos derecho a vacaciones, tienes que hacer auténticos malabares para que te las concedan y tienes que dar prácticamente explicaciones para que te den un día libre que te corresponde a ti. El convenio lo que hace es que eh, tengamos menos días de mudanza, tengamos menos días de, de, de médicos, tengamos eh, peores derechos en cuestión en, en general con respecto a los trabajadores de, del mismo sector de otras empresas hacen mucha presión a los trabajadores para que produzcan más, eh, te llaman fuera de horario, no respetan la desconexión digital, despidieron en 2019, por ejemplo, un, un ejemplo concreto, despidieron en 2019 a tres chicas que preguntaron por la huelga del 8M a Corazacía y las despidieron, eh, despiden a mujeres embarazadas, de, eh, despiden a sindicalistas también, intentan eh, cortar cualquier organización de los trabajadores que, que, que se intenta hacer. Martel lo que hace principalmente es quemar a los trabajadores, someterlos y en el momento en que dicen basta o toman una denuncia cuando, o toman represalia contra Martel... ...los queman hasta tal punto que ninguno... ...casi ninguno quiere quiere pelear un despido nulo... La, ...hay infinidad de despidos nulos... ...la mayoría de los despidos que hay en Martel... ...cuando está eh, son de este calibre... ...lo que ocurre es que la gente acaba peleando... ...por indefinido, por una indemnización... ...porque quien en su sano juicio... ...va a querer volver a una empresa... ...que te están sometiendo y te están humillando constantemente... ...se acaban quemando... ...nosotros creamos toda la sección sindical... Y todo el grupo, principalmente por esta clase de atropello, vulneración de horario, vulneración de derechos, nos pagan un salario por debajo del establecido por convenio. Nos intentaron meter por los ojos el convenio que tienen en otra plataforma, en Valencia, que está muy por debajo del que está en el sectorial, nos pagan menos. Eh... Si no reclamas tu contrato indefinido, que hasta hace poco que ha habido la reforma eh, te correspondía a los tres años por el convenio de Martel, si tú no lo reclamas te pueden llegar a despedir. Y aunque te correspondiera legalmente el contrato indefinido, Martel no, lo, Martel no te lo va a dar como no lo pelees. De hecho, yo tengo un contrato indefinido porque tuve que pelearlo mucho mediante abogado y gracias al sindicato fue como lo conseguí. En 2021, al principio, montamos una sección sindical en CGT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 ...no hay ningún tipo de elecciones porque no, no permiten que se hagan... ...siempre que se intentan hacer hay despidos... ...es decir, la palabra sindicato o la palabra de elecciones y vas a la calle". Eh, pedimos eh, que, que acaben ya con todos los despidos... que ...los que son por represión sindical pero también los despidos por fin de campaña... ...porque están utilizando, el, eh, los a, a, han, han estado utilizando en los últimos meses... ...fines de obra para, para quitarse a trabajadores de encima... Eh, Pedimos también que acaben con la represión sindical, que nos dejen trabajar y que nos dejen organizarnos a los trabajadores porque eh, es el derecho que tenemos, el derecho a la libertad sindical. Cuando empezamos a montar la sección sindical, nos seguían de, rece de recepción, por ejemplo, a ver si poníamos un cartel, poníamos alguna cosa que les perjudicara. En el momento que ponemos un cartel sindical, te lo quitan. De hecho, la empresa hasta hace unos meses no nos dejó tener un tablón de... para nosotros, para la sección. Decía que ya lo pondrían, ya lo pondrían, pero hemos estado años sin tenerlo. Eh, a los compañeros se decían que la gente de la CGT era conveniente no hablar con nosotros, que saben de solamente iban a la empresa, que si entraba CGT en la empresa la campaña se iba a fuera ir de, fuera de España, que siempre con llevar a Portugal, puesto que Bartel tiene sedes en Portugal, que realmente es un truco que tienen, porque tienen la sede a un kilómetro o dos de la frontera de, de, de Badajoz, por lo cual tienen trabajadores españoles trabajando con convenios y salarios portugueses. De hecho hay campañas que se han llevado allí haciendo ese tipo de fraude. ...pagan 600 euros... ...y tienen trabajadores españoles... ...que bueno, tienen que cruzar la frontera simplemente... ...y pagan menos... Entonces, ...la amenaza de la empresa es la misma... ...si sale CGT... ...llevamos todo a Portugal o a Colombia. Si ahora mismo ha habido una reforma y ya es ilegal... ...los obras y servicios, obviamente hay que dar un margen de tiempo... ...para que esto se regularice, pero queremos lo que la ley nos, no, nos pide... ...queremos lo que es nuestro, dignidad, que nos avisen de los cuadrantes... ...con 15 días de antelación como toca por ley, no de un día para otro... ...que si nos pidan hacer horas extras, que se quede constancia de las horas extras... ...y nos paguen las horas extras, no como hasta ahora que nos, con suerte nos lo devolvían... ...en algunas horas sueltas a lo largo del siguiente mes... ...conocemos casos de campaña donde no hay representación... ...de trabajadores que se revele contra la tiranía... ...que estamos sufriendo en Martel... ...y conocemos casos de compañeros en campañas enteras... ...que están haciendo 40 horas a la semana... ...cuando por, telemark por telemarketing son 39... ...no están reconocidos, lo están haciendo... ...y esa hora de diferencia de la semana... ...no se la están pagando como extra son cosas que finalmente acaba tocando tanto el bolsillo como la propia dignidad y la actitud del trabajador. Ahora mismo estamos luchando primero porque reincorporen a Alejandro y a los otros compañeros que han sido despedidos y aparte pues en cuanto haya una oportunidad que por el tema del COVID no estamos parado hagamos unas elecciones en las cuales podamos que dejar que elijan los compañeros y conseguir más derechos sindicales que tenemos ahora mismo que no tenemos. Especialmente la lucha por, por que se respeta la ley. ...seguir luchando y por la remisión de los compañeros... ...y seguir denunciando lo que incumple a Martel. Mi caso de represión sindical no es un caso aislado... ...ni siquiera en Martel, no es un caso aislado en, en todo el Estado... Porque hay compañeros en Decalón, hay compañeros en Ibeco, hay compañeras en, en una funeraria de, de Huelva que también han sufrido represión sindical, están la, eh, los compañeros del Metal de Cádiz que también han sufrido represión sindical, en, en Euskal Herria hay un montón de casos. Y que, que esto es algo que está sucediendo eh, no solo en Martel, sino en, en muchísimas empresas de, de, de, de todo el estado. Creo que el primero que sabemos en esta empresa o esta empresa en toda España es que no hay realmente otra vez una unión de compañeros y una unión obrera. Si todos juntos creamos una sección o luchamos por los derechos, la empresa va a pensar mejor. Si la empresa hace una indecencia o incumple la ley y la gente no hace nada, va a seguir haciéndolo. Creemos que mejor estar afiliado a un sindicato, en este caso CGT, a luchar por nosotros y a lo mejor estar afiliado y unidos para luchar contra el patrón. actuales para acceder al cuerpo de docentes uh, puede ser, uh, si quieres ser funcionario, pues pasas un proceso de, de oposición con, con luego un concurso de méritos donde hay pues varias fases que son eliminatorias, uh, tienes una fase práctica, luego sí. tienes una un examen teórico donde entran pues, decenas de, de temas y luego tienes una, una aplicación en el aula teórica. Y si apruebas cada una de estas tres, luego pasas al concurso de méritos, que entraría ya pues, la formación, la experiencia... La posición de la CGT respecto al este, sistema de oposiciones como está actualmente es que proponemos un concurso de méritos para las plazas que están en abuso de temporalidad y que solo se cuente la experiencia y si hay aprobado a las oposiciones anteriores pero sin plaza y un concurso de, oposición y de, mérito, de fase de oposición y fase de méritos para aquellas plazas que no están en abuso de temporalidad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 eh, apuntan a que a estas personas les es más difícil pasar la fase de oposición, que además consideramos que es totalmente subjetiva y que depende mucho de los tribunales. El hecho de que llevemos tantos años en que no han sacado todas las plazas que deberían haber salido es un perjuicio para el sistema, puesto que de esa manera lo único que hacemos es inestabilidad en los grupos de trabajo y además de inestabilidad en los grupos de trabajo, con toda la, aquí en Cataluña, con toda la normativa que se ha generado después de la ley, con respecto a las direcciones, con respecto a la, las autonomías de centro. Y para algunas cosas son buenas, pero claro, depende de todo cómo se, se aplique. ¿no? Y con respecto a la, los decretos de plantillas, lo que ha generado que la, esta, esta inestabilidad en los centros educativos de tan pocas plazas que han salido, pues ha, ha generado que muchas personas interinas, en los centros, la mayoría de las plantillas, sean muchísimos centros con... Estamos hablando que en, algún, en algunos centros el 50% de la plantilla o más son interinos ¿no? y eso es inestabilidad para los proyectos educativos y con las normativas, como decía hace un momento, con las normativas que se han generado en de poder con respecto al de, el decreto de direcciones y etcétera etcétera pues que se den situaciones no de trabajo de equipo sino más situaciones de bueno hay que trabajar según las directrices que nos han impuesto de alguna manera no y eso no es en beneficio del funcionamiento de los centros y más en un centro educativo la problemática está en que en que han dejado que muchos trabajadores estemos en abuso de temporalidad sin crear las, las convocatorias para ocupar estas plazas. Solo han creado las convocatorias para un 10% de las plazas. Entonces, nosotros cada año se nos acaba el contrato, cada año en julio no sabemos a qué centro iremos. Y además hay, hay la gravedad en Cataluña explícitamente del decreto de plantillas. Lo que provoca el decreto de plantillas es que un interino pueda ser reclamado según por los por los equipos directivos. Esto qué hace, pues que haya un, un grosor de docentes que esté sirviendo ¿no? a equipos directivos y que estén sometidos a estos equipos directivos para poder ser reclamados y para, para poder estabilizar su plaza en el centro. Te acostumbras a una angustia de, de no saber si, si el año que viene tendrás un a, trabajo, de modo que ya te montas la vida de un, de un modo que no te puedas comprometer económicamente a, a, a una vida muy estable. Eh, y luego, pues, claro, aquí en Cataluña se ha añadido el, el problema del, del decreto de plantillas, ¿no?, que hasta, pues, hasta el 2015-16, pues, el, a, a ti te adjudicaban la plaza por, por medios objetivos, que era el, el, el número de bolsa, que, que era la, el tiempo... ...que llevabas uh, trabajando, ¿no? A más tiempo trabajado, más bajo era el número, antes, te, antes conseguías trabajo. A partir del 2015, esto aquí en Cataluña cambia y lo, uh, los criterios para adjudicar la plaza ya no pasan a ser objetivos, sino que pasan a ser por entrevista, por currículum por amiguismo, por enchufe, por... Bueno, son criterios totalmente opacos. Es una cuestión que va más allá de la, no solo de la situación de precariedad laboral, sino la situación que genera a nivel de todo el del funcionamiento del mundo edu de educativo, ¿no? no. sé, pienso que, que el hecho de, de tantos años, como hemos estado tantos años, que han ido saliendo las plazas muy limitadas o no saliendo, porque muchos años hemos estado sin poder, pues, sin la posibilidad de, de, que esa, de que hubiera oposiciones. No se sabe, saldrán, no saldrán a ver cuántas salen, saldrán más, saldrán menos. Ese, ese, ese ne nerviosismo de, ostras, ¿En qué momento yo podré? mantener una situación de estabilidad, de poder participar en este proyecto que se está haciendo en el centro y saber que el año que viene voy a seguir en ese proyecto. Entonces es una situación que es desmoralizante, desanima. El problema es que sí que han, se han convocado posiciones, pero con muy pocas plazas. Creo que el número está en que somos unos 21.000 docentes y solo en los últimos 10 años se han convocado 9.000 plazas. Entonces, claro, obvio, hay gente que se presenta y que no saca plaza. Y hay gente que no, porque después hay la fase de méritos, o sea, hay gente que se presenta, aprueba y no tiene méritos, entonces no saca plaza, pero al revés también pasa. Hay gente que saca poca nota y tiene méritos y le pasa por encima gente que no ha trabajado nunca con una nota mayor. El problema actualmente es que el, el, las oposiciones ah, están diseñadas a, a, a modo de los 80, de los 90 a... Y cada vez más se está pidiendo a, a, a, al, al cuerpo docente un, un, un, un estilo, un, un estilo más, más del siglo XXI, más, pues, de, donde los contenidos como tales no, no, no son el objetivo, sino se habla de las competencias, ¿no? De, y es pues el, el currículum competencial, se está, se está llamando a esto, ¿no? Y las nuevas pedagogías y la pedagogía activa. Entonces, ah, hay una gran contradicción actualmente eh, con el sistema tradicional de opositar y con lo que se pide en, en el aula del día a día. De modo que ah, tú estás trabajando o yo estoy trabajando y uh, este año convocan oposiciones ¿vale? y me veo en la tasitura de, uh, de estar en mi trabajo haciendo una, una tarea que me, que me conlleva todo el tiempo laboral y tengo que buscar mi tiempo extra para prepararme unas oposiciones que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo en el aula. La diferencia es fundamental para los chavales. O sea, eh, un centro que tiene un proyecto educativo consensuado en, por, todo el equipo direct, por todo el equipo de trabajo que constantemente se, se puede mantener durante años ¿no? es, esa línea de, de acciones de trabajo en líneas en funcionamientos democráticos de los centros. Todo eso hace que el ambiente y el clima de centro de trabajo sea mucho mejor. Ese clima y ambiente de trabajo mucho mejor beneficia evidentemente al alumnado, que es justamente el que queremos que viva en un, en un modelo de funcionamiento educativo pues, democrático, social, igual que una, con la como la sociedad que tienen en el su entorno, ¿no? y eso es fundamental para ello, o sea, el, la estabilidad en los centros y el que el profesorado tenga capacidad para poder eh, proponer y decidir en aquellos proyectos que se llevan adelante es fundamental para el funcionamiento de, lo, de la educación eh, de los centros y de la educación en su conjunto. Pedimos un, un, un sistema que sea uh, más más realista en el sentido de lo que nos vamos a encontrar en, en el aula eh, el día que, que, que, que seas funcionario y, y, y eso pues, pues pasa por valorar la práctica, valorar pues, la, la, las aptitudes eh, de relación con, con, con el alumnado, de trabajar en equipo, pues, más competencial, no, no tanto teórico.